nuevas competencias están muy relacionadas con las que ya tenía, con desarrollo local empleo, y que nos van a pedir, permitir trabajar esas sinergias que tienen las dos delegaciones. Cuando hablábamos de la oferta pública, eh, nuestro objetivo es que sea una oferta pública transparente y donde los criterios de libre concurrencia pues, estén siempre, siempre presentes. Igual vamos a hacer en el centro de empleo. En la bolsa de empleo que tenemos en el ayuntamiento, en la delegación de desarrollo local, que vamos a empezar a publicitar todas las ofertas de empleo que, que haya para ganar en transparencia y que todo el mundo pueda acceder a los recursos de, del ayuntamiento. Por lo tanto, creo que esta remodelación es bastante coherente con el trabajo concreto que, es, que vamos a afrontar.